Bueno, acá estamos, parque de los niños ahora tenemos a Luisito con su primera pesca ¿qué pasó Luis? ¿qué salió? De pasaron los gritos desde allá de la ¿qué pasó? De la ya. eh... ¡papá! el mini mató un beso. no, la canita nueva, ¿no? estrenando caña Luis ¿Ya sacaron, ¿viste? sacaron sí, están grandes. sacando ya, salió uno grande. uno grande Bueno, ¿Vas a tirar la frase? Bueno Luisito, acaba de tirar la línea y sacó otro, chiquitito Pero bueno, para arrancar, bastante bien Este es que es chiquitito, a quién se lo digamos A alguien que le tenga bronca A alguien que se haya portado mal en estos días la semana, la semana. hace, mal, hace tiempo. No. Esto va para vos, Brunito. Brunito, mirá, papá. Acá portate te estamos bien. esperando. portate bien, que si no te mandamos en el otro grupo. Porque sabés en qué grupo. Sabés en qué grupo. El... <ríe> Eso, ¿Qué es él? ¿Lo devolvemos, no? Ya tenemos. De... para Carmada. Para Carmada. Bueno, vale Dale, dale, dale, papá. Dale, papá. Mirá, justo, eh. ¿Cien se le escapó? Sí, sí, sí, más o menos el, el largo. ¿Cuánto sí. tiene? ¿Cuánto tiene? El largo. Era grandecito? Sí, pa. Pero vos... Acá nomás están, ¿eh? Acá nomás. Con filete de... del pejerrey. Vamos, Mario, vamos, Mario, que sale. Bueno, acá estamos con Luisito. Estamos con el tercero del día. El tercero. Pero. Muy chiquitito. ¿Califica? Muy no, no califica. No califica, ¿no? este sí, este cuento, este papá Crayo. fibro Ven ahí, fibro. parque de los fibro. niños aquí el amigo de las 8 de la mañana cuando llegó, dice que estaba pescando con la bollita amar eh, amarilla y naranja la bollita, bollita, bollita yo y no había sacado nada hasta que cambiaste la boya recién y, y la tiraste y... Ya, el resultado, sí, papá ¡Le tocó a Mario! ¡Le tocó a Mario, papá! ¡Aquí ahí, la ¡Vamos! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá eso, papá! Agarrala, agarrala, papá! Agarrala bien de la boca! ¡Mirá! ¡De, ¡De la boquita, eh! A ver, a ver, acercamos, acercamos la de la boquita! ¡Lanzolito, la solito, La de la boquita, papá! ¿Esto va a ir a buscar por alguien o no? no? Sí, está bien papá, no importa, no sabes pues pensar que yo de culo corto. todo tamaño muy bueno entretenida la pesca hoy hoy nos tocó hoy nos toca a nosotros ¿Qué pasó Luis ¿me llamaste? ¿qué pasó? ¿otro? Somos, presente! ¿Dónde se ese pueblo? ¿no? Sí. la ajusta, ¿no? Mira, el grancito, no. Se Otro del mismo tamaño Todo carnadito, todo con filete. Todo con filete. Luisito la está rompiendo en Parque de los Niños. Capital Federal, a metros de General Paz y Avenida Santiro. Lugar gratis. Es... Lugar gratis, es... frío, de 8. De 8 a ah, 6 de la tarde sí, Ya o sea, está por cerrar En el momento cierra En momento no van a correr Pero bueno Acá estamos, firme sí, ¿Firme? como... Crónica junto al pueblo Firme como talón de suegra A ah, la mía la <risa> <risa> está pero... Sí Luego sale la... puta. Mirá. ¿Listo? que pasa que íbamos pescando grande, entonces... ¿no? Bueno, acá estamos. Parque de los Niños. excelente acá. Acá estamos, acá estamos con Canterito. Canterito, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Acá, frío un poquito. ¿Todo tranquilo? Sí, vinimos Tarde, pero seguro shall